te digo, nadie que jugar un puto supor nunca. Sabizar, muchas gracias campeón. Por eso, siete mesazos, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Que esta semana has estado full estudio. ¿Qué tal estás, campeón? Muchísimas gracias por ese megasus de siete meses. Y por todo el tiempo. Y los buenos momentos siempre que nos has brindado. Y me cago en la puta. Tanto eh, como creador de contenido, como también. Eh, bueno, a familia. ¡Ultra de Te lo resumas si y no más. es Savizar Saba. Let's go. Muchísimas gracias, campeón, eh, por esa mega sub de, de, de siete mesazos tío. Eh. O sea, ah, ah, ah, ah. es increíble, te lo prometo. Mil millones de gracias, campeón. Sabizar ¿cómo te encuentras? Que esta semana has estado eh, bastante atareado, realmente. Me cago la leche. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha salido al final? Me cago en la puta. Enormísimo. Mil millones de gracias, además, que es muy nostálgico. Como cuando jugamos al cajero. Solo un comentario de hostia, papá, qué nostalgia, hermano. Eso a mí me llena. ¿Qué estarías viendo? ¿Qué estarías viendo? <risa> Sarai Nani, no hacía falta Allí te pasaste un huevo y parte de otra Te lo prometo, Sarai Muchas gracias por esa mega sub regalada Ey, ey, ey, ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey para, Sarai Ah el dragón! Ultra bien evoluciona, eh Pero qué La murió increíble Muchas gracias, Sarai, por esas dos mega suscripciones Tanto a Pibardo como a Chapa me cago en la leche. Muchísimas gracias. Esa Sarai, tío. Esa... Ayer ya, ayer ya, ayer ya se veía. Ay, ¡Un trojón! evoluciona, eh! ¡Y... Hoy, entre los resumas y no más, esta comunidad está sábado. ¡Ay, no, no! I don't know who is the win? Who is the win? Eh, para, para, para. En serio, Sarai. Para, eh, para eh, O sea, va por 45 suscripciones. O sea, eh, voy a cerrar el directo, ¿vale? La persona que vino antes que dijo... ¿cuánto es bits para cerrar el directo? ¿Qué ¿No hace falta? O sea, Sarai lo, Sarai lo hace. <risa> Muchas gracias, Sarai, por esa mega suscripción a, al gachón de Jeffrey, tío. Que es súper mono, tío. Y a Valta también, pero... Eh. ¡Ay, Dramón! ¡Ultradillo evoluciona, eh! Y... <risa> ¡Imperior Dramón! Y... ¡Pero, pero, pero, pero, pero qué! <risa> ¡Pero qué! ¡Para, por favor, Sarai, ¡Para, o sea, demasiado de O sea, está carrileado un tren del... del.. del... del.. del... del hippie, eh, eh, ¡Tú sola! ¡Junto con Savizar! ¡Ultradillo evoluciona, eh! Imperial, Imperial Dramón, ¡let's go! Hoy, entre los resumas y nomás, eh, a Sarai se le fue. Eh, increíble eh, Muchas gracias también Mi hermano Seba Muy buenas tardes ¿Cómo estamos Gachón? Enormísimo eh, Muchas gracias por esa mega eh, Rey de aso ¿Cómo te va el domingo? Eh, guatón eh, Saray eh, Gracias por esas mega Cuatro suscripciones regaladas eh, Disfruten la chavales Ese Balta, Ese Jeffrey Ese Chapa Ese Pibardo La madre que me parió O sea Y, y Savizar también Mil millones de, de gracias eh, Te pilles el core creeper eh, el, Lo, lo podría jugar eh, Con la gente del chat Que se lo pillen eh, También porque es el cooperativo de eh, hasta 8 jugadores Hostia qué guay pues Sería la polla ¿vale? Además me mola, el, me mola el rollo Sarai mmm. Sarai Disfruta de la suscripción Ángel Dramón Ultra D evoluciona eh! Imperial Dramón ah, ¿Qué pasa aquí, Sarai? Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿Qué pasa aquí? Eh, no sé qué pasa eh, No sé qué pasa eh, Sarai va a llegar a las 50 suscripciones en el canal A, a, a saber... Va, vamos a poner, en, vamos a poner en, en red, ¿no? En plan, joder, eh, literalmente eh, Sarai, al igual que todos aquellos Que estéis en Chile, o sea, México Argentina, hermano, siempre os compagináis De una manera increíble, o sea, increíble Para estar en todos los directos Es algo que agradezco de corazón y es una de las cosas Que siempre me llena muchísimo y motiva Al igual que también los más pequeños siempre de ellos Nada más salir de las clases, lo primero que hacen es venir ¿Sabes? Como dislocar las boyas Eso, de me flipa Gracias campeón y luego por eso me tardo, eh, literalmente, finalmente es, es mucho más, ¿no? es, es mucho más que, que jugar videojuego. O sea, ya sabéis que las peñas, eh, O sea, los grandes ellos, Cuando pasa este tipo de cosas No me da ningún tipo de Ya por mm, monotonía y Pero para mí es mucho más que eso O sea, realmente Si tengo que parar el juego Lo paro, ¿sabes lo que te digo? Me sudan las pelotas, realmente Lo más bonito en sí Es estar con vosotros ellos, O sea, es la polla Vivir cada juego con vosotros Está ilusionado que he jugado el Den Ring Y yo tenéis 16 personas ahora mismo Viendo el Ring Para mí ya es un logro personal Porque el Den Ring nos genera Y vosotros veis este juego Aún así en la polla Muchas gracias a Sarai de nuevo eh, de Literal eh, Por esas 45 sud Que has regalado en total Qué locura, ¿eh? O sea, increíble. Saray enloqueció, lo Mamá mía, o sea... Ya ves Madre mía Solo tienes lo que te mereces Y todo lo que te lo curras Eres lo mejor, Muchito <ríe> Qué chica Muchas gracias por esos mil vitazos Nicole, what the fuck, what the fuck? <ríe> Increíble No hacía falta, en serio, o sea, literalmente, o sea, ahí sí que no hacía falta Foc, o sea, muchas gracias Nicole, porque también, o sea, todos los servidores con los que jugamos, o sea, todo eso se lo ocurre a Nicole, ¿sabes? o sea No sé Yo no... Yo no, o sea, no contribuyo por falta de paciencia en las cosas, ¿sabes? Muchas veces y me sabe mal y lo hace solo ella, ¿sabes? Literalmente se lo hace entero ella, tío. Los servidores del Minecraft, los de la los de. ¿sabes? Los del ROOT, todo, hermano, o sea. Todo. Los ejemplo yo los habéis hecho vosotros y vosotras, loco. La polla. La pollísima. No llores, cariño. Sí. Es eh, una manera de liberar el nerviosismo. <risa> literalmente. O sea, no me acostumbraré nunca. Y ya está, ¿sabes? Aunque es así, ¿sabes? la vida. Eh, muchas gracias, Nicole. ¿Te has pasado también, huevo? O sea, ¿te has pasado un huevo y parte de otra? Mm, literalmente. Te pasado muy de parte de otra. Los dólares, creo que eso de su guardadiera al revés, ¿no? <risa> Tú deberías de darme los dólares. <risa> no, no, señor, el concepto está muy difuminado. No sé, no sé, Ricoh. Gracias por eso, esos eh, mitazos. que te has pasado antes con esos eh, mil. ¿sabes? O sea, te has pasado muy parte de otra. O sabes, es más que… Ey, ¡Qué guapo eso! Es mucho más, por sí, supuesto que. Shop, ¿no? ¡Concha de dice? tu madre! Hace mucha gracia ese puto. Y Es que ese, ese acento es la polla. ¡Eh! Do, dog, de dos with the burr! de dos with the, the, the burr! ¡Eh! Le vamos a meter bien duro, ¿eh? Te voy a meter bien duro. Cajeros infinitos, ¿sabes? El dog with the burr! ¡Ya me jodería! Es un símbolo de cuando hacía el Bobo al principio del directo, ¿sabes? Que se lo robé al Nacho de una época que fue a mover con Balta Y se lo robé, ¿sabes? Literalmente O sea, literalmente Así que activemos el modo eh, Ultra de Naruto de Kung, eh, Saiyajin, Sayajin eh, De uno O sea, pero <risa> De unísimo De unísimo <risa> Literal Finalmente Finalmente Finalmente Y evoluciona de evoluciones en Naruto kun en Naruto kun running <risa> muchas gracias a uh, uh, Sarai de nuevo uh, y el lobo uh, se ospira uh, nivel es que dice loco hermano Me cago en la leche Totalmente Muchas gracias eh, De nuevo eh, Saray, Nicole El Lobo eh, Muchas gracias también Sabizar A todos y a todas no Si he llegado tarde Y pasa esto Entonces eh, seguiré llegando tarde ¿Qué pasa ese locario? ¿Cómo te fue campeón? ¿Cómo va el dominguillo? Personas que nos alegran Las mañanas y tardes eh, Que eh, le ponen toda la dedicación A lo que hacen eh, Siempre me, me exigiré El 200% Te lo prometo Saray O sea 100% me voy a exigir El máximo siempre Para poder llegar A crear un contenido Que os pueda llegar A desconectar Incluso de un momento malo O sea Eso es lo más importante Para mí estaba muy nervioso antes, de disculparme eh, Es raro verme eh, sin que pueda eh, alzar ningún tipo de palabra. Eh, le agradezco de corazón, porque no sé, eh, la gente en un principio no confía, ¿sabes? No confía para nada, pero sé que el camino es nunca rendirse con lo que nos haga felices, ¿no? Y realmente creo que eso es la clave de, de la felicidad eterna, ¿no? Realmente, de sentirse muy realizado con lo que se hace, ¿no? ¿No